Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Creo que está re fuerte el micrófono Buenas, díganme si se ve bien, si se escucha bien La música tal vez está muy fuerte, avísenme o, o no está la música, si sí, está la música Un poquito más El cuadro de chat está medio raro Mientras tanto vamos a acomodar el cuadro de chat Cuadro chat Ahí va. Si este sí, está, está aplastado el cuadro chat. Ya vamos, ya lo estoy solucionando antes de que empiece todo. Aquí para todos. Finalmente tenemos este stream. Voy a hacer una cosa con el cuadro chat. Ah, ya, lo, ya lo agregamos no, cuatro, ya lo un poquito menos ¿cómo andan? ¿qué tal tu semana? ¿qué tal? están sufriendo el calor como nosotros acá en Rosario espero que no, espero que estén mejor ustedes eh, hey, hey, hey, veo que está llegando. ¿Cómo andan? Estoy acomodando el chat mientras Mientras empezamos. Uy, ¿Qué pasó? Nota, nota, qué grande. Gracias, gracias, nota. Gracias por la suscripción. Creo que el cuadro de notas está muy fuerte. Ya nos vamos a solucionar en breve. Y Adri aquí de la... Gracias chicos, muchas muchas gracias. Eh... Creo que ahí está bien No, mucho menos, mucho menos. Pero... Disculpen, ¿eh? estamos. Este es un overlay nuevo y hay que. Hay que empezar todo de nuevo. Vamos. A ver. Ay, ah, creo que está el chat. Bien, bueno Sean bienvenidos a la Lo que es el primer capítulo de este stream De, de esta De esta idea que tuvimos el año pasado Y, y intentamos llevar a cabo En este 2021 Y acá estamos La idea de este stream Es crear un juego de rol Pero antes de hablar sobre eso Creo que deberíamos hacer los anuncios y tal vez esperar a ver si se suma alguien más. Pero bueno, vamos a, vamos con los anuncios. Los, los anuncios de hoy son: bien, hoy arrancamos esta sesión especial en la taberna que venimos anunciando hace mucho. Esperamos que, les dif, que disfruten este viaje con nosotros porque eh, la verdad es grande Kirpas. Uh, oh, alguien está regalando suscripciones y no es nota, al parecer, alguien. Muchas gracias, quien sea. Gracias, gracias. Eh, esperemos que les guste Espero que me salga algo La verdad estoy muy nervioso con esto A ver déjenme Díganme si se escucha el ventilador Por favor Si no se escucha Genial Imagino que se va a escuchar Imagino que se va a escuchar Uop. Siguiente anuncio Mañana tenemos a Nurem eh, Nuestros forajidos del status quo eh, que lograron hacerse con la llave de la librería de Dene con ayuda de Galaxy y día ¿Cuáles serán sus propias decisiones? Sí, otro es un ventilador que, que tengo terrible. Buenas, buenas, ¿cómo andan? Como si. Eh, hoy, como todos los miércoles, venimos usando los memes que fueron sorteados en el concurso memes de Luciana. Esta semana ganó eh, DM Ponytail. Con una excelente referencia de los Simpsons y mi hijos, <risa> Defiéndete cuatro ojos <risa> eh, Estamos muy muy cerca del carnaval rolero Se están haciendo un montón de eventos sobre, sobre el carnaval rolero De, de Concilio del Sur, Breimar, eh, Ahí hay mucha gente organizándolo, la verdad que El otro día enganché una, una entrevista que les hizo Sirio a Semra En su canal, y estuvieron charlando sobre la idea Sobre cómo la llevaron a cabo, todo lo que, el trabajo que hizo para repartir eh, la verdad, eh, los felicito a toda la gente que está organizando el pero parece una, una movida buenísima Y espero que... Espero que siga Tendría creo que hacer algo más Acá está, está, en el chat No, lo perdí uh, Volvemos arriba Ahí está eh, Nosotros vamos a tener una charla en el carnaval El domingo 28 con Lordi Vamos a estar entre los dos eh, Charlando ahí de un tema interesante Que es sobre... Agregar drama a, a las partidas, Espero que, esperamos que les guste. Vamos a estar charlando un rato ahí. Seguramente, tal vez se si haya alguna sección de preguntas, todavía no lo sabemos. Uh, tutu, tutu. Bueno, estamos haciendo la revisión de los últimos manuales de DD. Estamos con Tasha, la verdad, excelente manual. Estoy muy agradecido a toda la gente que me recomendó leerlo durante todo este tiempo. Y, y la verdad, la pasé excelente leyendo ese manual. Espero que les gusten los videos. Eh, nos trajo unos recuerdos bárbaros Porque armar los vídeos estos Era eh, Teníamos que buscar Las, las cosas que usábamos Para los vídeos de las clases anteriores Y, y eh, muchas dijimos No, ya perdimos un montón de cosas Pero por ejemplo la espada de guerrero Que le hicimos nosotros con cartón y aerosol Todavía estaba viva Nos costó encontrarla, pero estaba ahí ¿Y qué más? Eh, el coso del clérigo, todo todo estuvo re bueno tipo, fue un pequeño viaje el pasado así que les recomiendo leer detalle, está muy bueno bien estamos muy cerca de los grandes cambios de la programación del canal esto va a ser durante diciembre y eh, también en enero, nos vamos a tomar vacaciones durante todo el mes vamos a estar relajados, descansando, sufriendo el calor de Rosario eh, pero vamos a estar ahí, tranquilos ahora sí ahí veo, muchos saludos, ¿cómo andan? Todos, muchas gracias por venir. Esperamos que, que les guste y que salga algo interesante. Estoy, de nuevo, estoy muy nervioso de hacer esto en público. A ver, vamos a ver lo de crear un juego de rol. ¿Qué, ¿Qué es? y ¿Cuáles son las razones? ¿no? ¿Por qué... ¿No? está hablando de producción. ¿Sí? Ay, ay, la, la razón, la verdad, es un poco porque, porque queremos ver si sale. Personalmente, no es una actividad a la cual yo me dedique mucho tiempo. Eh, esto de crear eh, un juego. Porque una cosa es agarrar, eh, crear material homebrew de, para cualquier juego. Vos ya tenés las reglas medio pensadas, sabes cómo funciona en general. Todas las cosas, entonces simplemente agregar eh, en, una, en una plantilla de ejemplo Detalles que te gustan Del monstruo, por ejemplo, y después Tirarlo ahí en la mesa Es más fácil porque las reglas no, ya existen Y yo no tengo que hacer nada, simplemente trabajar sobre ellas Ahora, diferente es crear algo Desde de cero de la base Esto es algo que yo intenté en el pasado Muchas veces Me dieron un emote de tren de Eh, eso es algo que intenté en el pasado Muchas veces, las primeras veces No estaba para nada listo eh, era, era, era muy joven Y no estaba ni preparado para, para reconocer Todo el trabajo que requiere hacer esto Y lo que sí Conforme, conforme fue creciendo digamos, Fui creciendo yo y, y ganaba más experiencia en, en los juegos de rol Iba entendiendo un poco más de qué se trataba toda esta parte eh, recuerdo muchas veces de, de, de chico empezar a crear este juego rol y decir, no, ya fue. Pero también lo que recuerdo era que todas esas veces que yo empezaba a crear algo eran versiones malas de 3.5. Nada, nada era diferente o cambiaba algo eh, que no sea, digamos, 3.5 modificado mal. Y mi problema ahí era que tal vez yo lo que debería haber hecho era crear. Algo para jugar con DD 3.5 Como un suplemento Como una, una, yo? un paquete de clases con gru Y cosas por el estilo Si hubiera hecho eso, tal vez hubiera disfrutado mucho más la actividad En vez de querer crear algo de cero Y después darme cuenta que ya existía Y es algo que yo venía haciéndose mucho Que, que es uno de los temas a tratar hoy eh, Eso de ¿Quiero crear un juego de rol? ¿O quiero hacer algo Que... Eh, para un juego de rol que ya me gusta. Que son dos cosas bien diferentes. Entonces. Eh, sigue avanzando, ¿no? Eh, continué jugando rol, continué jugando juegos de cartas, qué sé yo. Y eh, de alguna manera siempre volví a la idea esta de diseñar algo nuevo. Durante mucho tiempo fueron eh, juegos de cartas. Intenté diseñar varios juegos de cartas. Hay uno al cual, eh, al cual creo que llegué muy muy lejos como para tener una estructura bien interesante y justa, estaba divertido eh, Que de hecho fue relativamente hace poco, unos 5 años le, le dediqué bastante Y eh, tuve que dejarlo porque en un momento tenía que decir si sí, ocupar mi tiempo en eso que estaba trabajando solo O empezar con la taberna y que trabajar en equipo y hacer todo esto así que yo estoy contento, estoy absolutamente seguro de que decidí bien Pero digamos, todo ese trabajo de diseño quedó ahí Mientras tanto, lo que pasó también es que intentaba, cre intenté yo crear un juego de rol, algo, algo que me guste a mí algo que me gustaría jugar Y terminé creando un, un boceto de reglas en, no sé, en cuatro hojas un juego de rol basado en el mundo de Mad Max Porque a mí me gusta mucho esa franquicia esa Y jugamos una sola sesión Que, que le agradecí mucho al, al grupo Porque se, se dignaron a, a jugar eso y a probarlo Que es la única sesión que jugamos Y, y estuvo divertido yo, Ahí me di cuenta de, digamos la, la falencia que yo tenía eh, A la hora de... de de poder visualizar la, la, las reglas tanto la cantidad que se necesitan, y el porqué de cada una pero eh, lo dejé ahí también estaba todo en, en, mi, en mis documentos viejos de archivos entonces, lo que sí pasó durante todo este tiempo a diferencia de ponerme a sentarme a crear un juego de rol fue investigar sobre la de juegos de rol y sobre todo para prepararme para este stream porque quiero hacer algo. Quiero que cuando termine esta serie, no sé cuándo va a terminar eh, No hay un futuro determinado eh, Yo quiero que al final de todo esto, esté el juego Como sea que salga Y... Eh, lo vamos a compartir acá en el chat Entonces... Esa es un poco mi historia con la creación de juegos de rol Esto lo, lo estamos haciendo más que nada para... para para compartir, para ver qué tal sale, sentimos que es una actividad que va a estar divertida y, y que bueno creo digamos que en el mejor de los casos vamos a tener un, un, un juego raro para jugar. Así que eh, esa es, esa es mi, mi introducción a lo que es la creación de juegos. Para establecer que no tengo casi experiencia en esto, solo digamos algunos intentos en el pasado y nada más. Así que lo que sí pasó es que eh, en, encontré formas, digamos, de, de acercarme a esta actividad. Que esto esto es una parte importante, que es digamos la investigación previa a empezar a trabajar, porque yo puedo poner acá Creando un juego de rol de autos. Bueno, va a ser de autos. ¿Qué, qué, ¿A qué me refiero con de autos? ¿Por qué? ¿Los personajes van a hacer autos? va a ser tipo Cars? ¿O va a ser gente que anda en auto? Y hay muchas preguntas ahí Entonces... Eh, lo primero que, que me di cuenta es todo el material que yo tenía a mi alcance Lo cierto es que hay muchísimo material sobre cómo crear juegos de rol Más allá de gente escribiendo sobre juegos de rol Los manuales de los juegos son guías Son exactamente lo que yo quiero hacer, entonces es súper importante leer manuales varios leer muchos manuales de muchos juegos diferentes porque los manuales están escritos de una manera que presentan la idea, presentan el escenario en el cual vos podrías jugarlo por ejemplo, The idea está tirado a la fantasía medieval entonces ahí tenés todas las herramientas que vos necesitas para poder jugar un juego de fantasía medieval desde ese punto de vista, ¿no? Lo mismo con, eh, puede ser... Eh, algún juego con setting ya establecido como eh, Canción de Fuego y Hielo con Game of Thrones Entonces, el manual tiene toda la información que vos necesitás para poder jugar ¿Y eso viene en el setting? No, no solo viene en el setting Las mecánicas son parte de, de, esta, de esta cosa, del de, de juego si las mecánicas no ayudan al setting se pierde mucho la magia Se pierde, se pierde todo lo que el juego le, le va a dar a los jugadores Entonces es importante prestarle mucha atención y, y, y cuestionar el setting y las mecánicas Porque tienen que ir de la mano, las dos cosas se tienen que ayudar Entonces mi primer paso, el primer paso que, que, hay que, que yo considero que hay que dar es leer manuales de error Eso, eso para mí es, tipo, vital Si ya conoces idea y no conoces, por ejemplo, Over The Edge Agarra el manual de Over The Edge y léelo Fíjate cómo te presentan el juego que, cuánta, cuánta parte ocupan las mecánicas Cómo explican las mecánicas Cuál es el desarrollo del juego en general Y así, varios manuales Consumir muchos manuales porque es lo, es lo que vamos a escribir, este, este manual, ¿no? Y te vas a encontrar como que hay muchas, muchas formas de, de, de establecerlo cada, cada juego en sí tiene, tiene detalles muy, muy interesantes escondidos en el diseño En el por qué se juega con dos dados de seis caras en vez de con un de 20 En el por qué eh, los personajes usan Shomana Cuáles son las razones por, por qué los personajes son de raza alienígena todos esos detalles son cosas que, que vienen desde el setting y desde las mecánicas y se unen para crear el juego entonces leer los manuales es algo súper importante te va, te, va, te va a ayudar además a organizarte la cabeza a la hora de presentar un de, de querer desarrollar esta idea ¿no? Bueno, esto es lo que yo voy a escribir entonces paso 1. Por suerte Leer manuales de rol es algo que hago eh, para el canal y así que digamos eh, ahí tengo esta pequeña ventaja digamos de que yo mi actividad me lleva a leer manuales de rol. Así que en ese, en ese sentido estoy contento porque es algo que hago y voy a seguir haciendo. ¿Qué sigue después? <risa> algo que tal vez me hizo sentirme un poquito viejo, que es. leer artículos de. de gente que crea juegos de rol. Estuve buscando y por alguna razón, todo lo que encontré, las, las notas, artículos, eh, foros, etc., son todas cosas viejas de como 6 años. Y tiene sentido, todo el material nuevo está en videos. Eh, como va a ser este. Y yo no me di cuenta, primero estaba buscando, tratando de leer. Eh, porque para. cuando vos estás leyendo como que es más fácil absorber la información porque le estás prestando mucha atención a eso. Eh. Entonces bueno, no encontraba. Y encontré algunas cosas interesantes, como por ejemplo, a ver lo dejé compartir a ver si se ve bien. En WikiHub, cómo crear un juego de red. Y. Lo estuve leyendo, ¿no? Eh... Es bien simple la guía. No, no hay mucho. No, no escarra mucho en la profundidad. Te da, te da buenas ideas para hacer un juego medio de fantasía y, y tener preparadas las cosas que necesitas. Tener alguna suerte de características, de qué sé yo. Clases si querés. Ahí tenés una pequeña hoja de personaje, reglas y listo. Ahí termina el, el coso. Pero una de las cosas que sí dice, que, está, que, que, que sí me gustaron, es, son estos dos, dos consejos de acá abajo. Que es, juega juego de rol con otras personas para conseguir más ideas. Súper importante. Porque en el momento que vos terminás de hacer tu juego... Lo cierto es que no es un juego hasta que nadie lo haga, hasta que nadie lo juegue Entonces vos tenés que ir, juntarte una mesa, animarte a dirigir eso y tirarte la pileta Y después adapta el juego en el Esto es súper clave porque eh, Si vos creas un juego va a, va, va a cambiar de alguna manera es, es una de esas cosas que se consideran trabajos en proceso ¿no? Nunca va a estar terminado, nunca va a estar eh, Completo. Por alguna razón, digamos de ideo por la versión 5 del juego eh, Vampiro va como 5 Tú tiene tienes 7 de, de eso se trata, de seguir evolucionando eh, Tal vez Tal vez es más difícil, digamos, hacer eh, Actualizaciones del juego Que crearlo de cero, porque bueno Tal vez ya, ya gastaste todo tu, tu energía de diseñador ahí Y te cuesta llevarlo a cabo El, el resto de las cosas, pero bueno eh, Actualizar el juego y mantenerlo ahí, también es parte de, del proceso de crear un juego real. Después vi otros, con, con muchas cosas interesantes Este es un poco más largo, más extenso, habla mucho más en detalle sobre eh, qué, qué es lo que deberías hacer, ejemplos Y yo voy a pasar estos links después en la, en la descripción de cuando salga el video Y me gustó, muy interesante Habla de estas cosas como playtesting, que es tipo sentarte a jugar, publicación de un juego de rol, cosa que yo no tengo ni idea, así que esta, esta parte me la salté entera, eh, porque realmente no, no, me, no, no considero digamos, que, que llegue a, al punto de esto de publicar. No porque sea, no sea posible, sino que porque para mí mi primer objetivo es tener escrito algo, ¿no? Antes, antes de pensar en publicar, la hoja tiene que estar llena con algo así que bueno, leí otros, esto está bueno también hablo un poco de, de, de cosas interesantes lo que me gustó de este artículo eh, es... No, no, lo vi, por acá es... bueno, lo perdí Lo acabo esto, menos es más esto, la idea es que tenés una buena base de reglas y no hace falta digamos, que sea súper abarcativo el juego Con tener algo inicial que funcione y lo puedas probar y vos consideres que, que, que está sólido, ya está. Anda. Leí otros detalles así, pero bueno. Entonces, eh, clave: leer artículos y ver videos No vi tantos videos como hubiera gustado. Eh, debería haber. Eh, Visto más porque ahora hay mucha, mucha gente haciendo estas cosas. No solo hay gente en YouTube, sino hay muchos canales que hacen talleres de creación de juegos. Y eso está genial. Eh, si no me equivoco, Escuelita de Rol estuvo haciendo talleres de creación de, de juegos en su Discord. Así que les recomiendo ir a buscarlos a ellos si, si les interesa. Porque creo que todavía lo siguen haciendo. Los, de lo cierto es que no lo sé. Eh, pero bueno, eh, de esa es la idea, ¿no? Encontrarse con gente que, que enseña esta actividad. También hay... Hicimos muchos videos de juegos de rol de una sola hoja Estos suelen surgir en desafíos de crear juegos de rol Cuál es la idea, etc. Entonces finalmente llegué al punto de decir, bueno Ya tengo el material O por lo menos tengo la base La base que yo siento que es correcta para decir Bueno, voy a crear mi propio juego de rol Les voy a contar un poco de, de ¿Cómo se, ¿Cuál era la idea principal de Mad Max? Mad Max tenía. Eh, lo, para mí era importante que eh, las tiradas sean similares a, a lo que es Power by the Apocalypse. Que le, la idea es que tenés un gradiente, tenés un, eh, eh, es como tener el éxito y el fallo absoluto. Es muy, es muy raro, porque hay un abanico de posibilidades vos tenés, podés tener éxito parcial eh, fallo parcial y cosas por el estilo de, ca, cada adaptación lo modifica pero la idea es que vos tirás y depende de lo que sale podés llegar a tener éxito en la acción pero probablemente tengas algún tipo de consecuencia o le generes consecuencias al grupo y cosas por el estilo y eh, eso me ha parecido importante me pareció súper copado tener un juego que Haga eso porque le da como más potencial a la. A la. a la aventura. Por ahí juegos como DD donde si sacas 14 éxitos si y sacas menos de 13 no lo es, tienden a, a, a tal vez estancarse un poco mecánicamente en esa parte eh, Así que me, me interesó esta posibilidad de generar eh, varias darle darle a, a, a tantos jugadores como DM que te, que sea un abanico de posibilidades que mientras más tires mejor pero en el medio pueden haber cosas buenas como malas entonces eso era importante para mi Mad Max y eh, algo que, me, que sí me, me pareció interesante de juego era que como yo lo veía en aquel momento todavía me parece una buena idea es que la gente en este mundo de Mad Max eh, tiene dos sets de habilidades una es cuando están arriba de un auto Y otra es cuando no están arriba de un auto Un auto vehículo en general Como que El mundo está tan centrado En el tema vehicular Que eh, Hay gente que tiene Más desarrollada muchas cosas Cuando está arriba de uno de estos vehículos Y eh, Se siente digamos Más en su casa eh, Por ejemplo Furiosa si se quiere con su camión eh, esa, esa era mi idea. Entonces, cada personaje tenía dos, dos pequeñas tablas de, de habilidades. Arriba de un vehículo y abajo de un vehículo. Eso me parece interesante. Pero ahora. Ahora sí. Después de toda esta presentación. Eh, gracias por acompañarnos hasta acá, pero no aburrir a nadie. Eh, Ahora sí, vamos a ver de qué se trata todo esto. Bien, lo primero que, que tengo que pensar cuando voy a crear un juego de rol es: ¿cuál es la historia que quiero jugar? Yo? ¿Qué cosas me gustan? ¿Qué cosas puedo.? Qué, ¿Qué es eso que yo pienso que podría jugarse de alguna manera? ¿Qué me interesa? Hay un diseñador de juegos que a mí me gusta mucho, que es John Wick que entre muchos, muchos títulos hizo Leyenda de los cinco Anillos que es un juego que para mí es excelente y él tiene una serie de, de charlas, que están todas en inglés lamentablemente él, eh, de hecho es el que escribió Juega Sucio, dos creo eh, tiene una serie de charlas en las que habla de la palabra del juego para él, el juego tiene que sostenerse con una sola palabra en el caso de Leyenda de los cinco Anillos si no me equivoco era Honor en su momento porque él escribía la palabra y esa era la base del juego Tenía, con, ta, con todo este problema de que la gente se le acercaba y decía Quiero crear un juego de fantasía medieval Y, y él les decía, ¿de qué va a ser el juego de fantasía medieval? ¿Por qué? Si ya está de le decía, o ya está, está el otro juego ¿De qué se trata su juego? ¿Cuál es la palabra? ¿De qué, ¿Qué es lo que la gente va a, a cuestionarse? ¿Qué es lo que la gente va a complicarse? ¿De, ¿En qué se va a basar todo? Y él, por ejemplo, en Cinco Anillos eligió honor yo usé eso mismo para Mad Max y era supervivencia Y eh, Es algo que me pareció interesante Como concepto Ahora No estoy seguro Si estoy, si, si estoy preparado para hacerlo, pero voy a intentar Entonces La idea es eh, ¿Qué es algo que me gustaría a mí? ¿Qué es algo que me gustaría dirigirle al, a la gente? Qué, ¿Qué tipo de, de, de juego? Eh, y acá hay que simplemente digamos pensar cosas que a uno le gustan. Puede. puede a ver está hablando acá. Ah. Puede ir variando, puede, puede ser probablemente lo que quieras, tal vez algo más, eh, más. más divertido, más algo similar a qué sé yo. Puede ser algún tipo de dibujito, algún tipo de anime. O. Eh, Robots, eh, un mundo destruido por la guerra, un mundo destruido por cualquier razón, o algo más amigable, pero creepy. No sé si hay un, dibujo, un dibujito que me gusta mucho, se llama Over the Garden Wall, que es, eh, ahí me, es hermoso ese dibujito, si no, no se lo recomiendo. Que es, el dibujito es sumamente tierno, es muy, muy relajado, tiene un. Pero tiene, una, pero tiene una atmósfera tan creepy, tan, tan extraña que no lo podés dejar de ver. Entonces, estuve pensando en algunas ideas para esto: eh, ¿qué es lo que quiero hacer yo? ¿Qué cosas me gustan a mí ahora en el león de 33 años? ¿no? Y eh, muchas de esas estaban relacionadas con dormir, muchas de esas estaban con dormir y con estar fresco. Tal vez esté influenciado por mi alrededor Pero... Pero... Creo que voy a tener... Eh... A ver, hay una pregunta ahí Ahí están hablando sobre la supervivencia. Bueno, entonces, eso quería hacer a mí me sigue gustando Mad Max, es algo que no lo voy a dejar de, de querer nunca, es, es, un, es algo que me, me pegó muy de cerca. Y eh, van a seguir saliendo películas porque ya empezaron a filmar Furiosa. Al eh, parecer. No, no sé depende de qué se trata, pero sospecho, o lo que se sospecha es que es una precuela de, eh, de Fury Road El mundo de Mad Max me gusta mucho, de hecho hice una investigación larga sobre cómo es el, todo el, el este, este universo en el cual viven que, que está sumamente desarrollados, sumamente desarrollado gracias a muchas cosas Toda la información de ellos está en internet Así que, ¿qué me gusta? Mad Max la otra ventaja que tengo con esto es que yo ya intenté hacer algo así y eh, tengo un, un, un, una pizca de experiencia para, para estas cosas Mad Max. Vamos a intentarlo J Jugué el juego Juegué el juego, lo terminé con todo al 100% por, Porque lo necesitaba eh, leí, leí muchas cosas y creo que vamos a poder hacer algo interesante con Mad Max eh, Hay algo importante que es algo que me di cuenta cuando estaba creando este juego Es que no sé absolutamente nada, nada de autos Yo no sé manejar, nunca tuve un auto y Max está como medio centrado ahí si sí, hay cosas muy básicas como que los autos necesitan gasolina y consumen gasolina para andar y cuando no tiene más gasolina se termina pero bueno, esos son problemas para el futuro entonces, me gusta esto, pero eh, no, quiero, no quiero, digamos, tener una sola en el caso de que en el futuro diga, no, no esto no me gusta tal vez debería buscar otra cosa qué es la otra cosa que me gusta, que no tiene nada que ver, otra idea para tener una suerte de, de backup por si quiero girar en otra dirección entonces una de las cosas que se me ocurrieron fue Pokémon Pokémon es algo que también me acompañó durante mucho mucho tiempo eh, es uno de esos jueguitos que que, viene, que, que nunca pude dejar, jugué juego de cartas, estuve jugando el Pokémon Unite un rato y la verdad que eh, no hay juegos de rol de, de manera, entre comillas, oficiales actualmente Hay muchos, muchos intentos hechos por fan Hay gente de hecho que se está dedicando bien, bien en serio para Pokémon Y, y espero que salgan porque todo el mundo quiere jugar de rol de Pokémon Por lo menos la gente que que, que le gusta, disfrutar Pokémon entonces Pokémon está segundo en ese lugar Una de las cosas que me di cuenta de investigando esto de Pokémon es que Tal vez los combates sean demasiado complejos Habría que ver una manera de, de, de reducir el tiempo de los combates O buscar la manera de que eh, sean lo suficientemente interesantes para que no te consuma toda una sesión Y no quedes desgastadísimo por, por jugarla lo bueno de Pokémon lo que tiene es que hay mucha más información de Pokémon en todo el mundo que de Mad Max. Eso es segurísimo. Es más fácil encontrar toda la información de Pokémon en el mismo juego. Vas a tener todos los mapas, tenés toda la gente, los nombres importantes. Están los no sé cuántos Pokémon ahí aparecidos. Tenés varias épocas, que eso está bueno porque podés jugar eh, lo que vendría a ser la primera generación, segunda generación o incluso mezclarlas. Así que Pokémon eh, puede ser una buena idea intentar hacer un juego de rol de Pokémon. Otra cosa... O sea, con tener tres yo quería... Eh, quería... Eh, me sentía seguro, digamos. Me, sentía, me sentía, digamos, con la capacidad de decir bueno, vamos a empezar por acá. Eh, creo que puedo hacer estas cosas. Otra cosa que y que me gusta a mí, que, que disfruto mucho, es, eh, como dije, el frío pero no tengo realmente algo interesante para ponerle ahí eh, así que tenía que ser alguna otra cosa, tenía que buscar eh, una franquicia como puse ahí porque es más fácil, no por una cuestión de que sea el camino, sino que es más fácil porque inventar un concepto desde cero, es extremadamente difícil, es simplemente complicado Entonces estaba pensando eh, ¿Qué otra franquicia me llama la atención? ¿Qué otra franquicia me gusta? Y... Eh, hay hay un dibujito que a mí me marcó Y lo vi de hecho de grande, eh, un dibujito que no, yo no podía creer lo bueno que era Y es... Gravity Falls a cualquiera que no haya visto Gravity Falls se lo super recomiendo Es algo que no se puede creer Todos estos misterios, conspiraciones y cosas por el estilo son lo que me atrajo de Gravity Falls Es algo que, que disfruto muchísimo el día de hoy Recuerdo la primera vez que vi un capítulo de Gravity Falls Es una anécdota muy simple, no pasa nada Así que eh, está ahí Gravity Falls ¿Qué, ¿Cuáles son los problemas con Gravity Falls que le encontré? Eh, son muy pocos capítulos, o sea que la, la información que hay es muy reducida Pero hay cómics, y los cómics tienen muchas cosas más No leí ninguno, pero si están y los necesito Gravity Falls puede ser una buena idea Así que, con estas tres cosas Vamos a ver Entonces Vamos a empezar por Mad Max Si, si sale Pokémon, si sale Gravity Falls, tal vez lo vemos en algún lugar eh, pero empecemos con Mad Max entonces, lo que yo hice en aquel momento era buscar la palabra del juego que para mí fue muy fácil supervivencia para cualquiera que no conozca Mad Max eh, es un mundo extremadamente hostil donde eh, la gente se reduce muchísimo al, al, a la expresión más baja de lo que es porque escasean los recursos. Así es sencillo. Eh, en, en muchas películas de ellos vemos, por ejemplo, que en la última, la gente, a la gente le cortan el pelo para usar el pelo para otras cosas, tipo para ropa o para almohadones lo que sea, porque no hay más recursos, no hay animales o los animales que están son imposibles de conseguir porque la razón que sea entonces es un mundo extremadamente hostil donde eh, las relaciones humanas son realmente mínimas eh, eh, todo lo que hay en general de, de relaciones humanas es algo mucho más eh, más funcional para uno que cualquier otra cosa digamos. yo voy a hablar con vos porque vos me ayudás. Porque puedo conseguir esto, digamos. No es que vos me ayudes. Y vos vas a hablar conmigo porque querés otra cosa. Entonces. Eh, está todo muy establecido esta parte. Ahora. ¿Qué es lo que me, me atrae de Mad Max? ¿Por qué considero que es una buena idea? Hay, hay, para mí hay mucho potencial. Eh, probablemente sea un juego bastante crudo, ¿no? Eh, sea, sean sesiones, digamos, llenas de tensión, eh, llenas de, de violencia porque los combates son brutales ¿Qué es lo que me da esto que eh, me llama tanto la atención? Para mí, bueno, eh, más allá de, de esto, a mí lo que me gusta es que, y esto es algo que dicen en, en la película esta eh, Ay, se me fue ¿Cómo se llama esa película? Voy que buscarla porque... Porque no puedo ver la realidad de esa película. Ay, no puede ser. Se me fue. Hasta. Ah, Unidos. La... Si no vieron Unidos, es una película de Pixar maravillosa que habla de los juegos de rol. Y una de las, eh, uno de los personajes juega mucho mucho rol eh, es un, un, un, un, una persona que, que se dedica al eh, jugar y mm, su actitud para con el mundo es más o menos la de salir de aventuras con tu grupo de amigos y algo que dice que para mí es, es una joyita es cuando estás de aventuras usas lo que tenés y eh, en Mad Max hay, cos, hay tan pocas cosas que tenés que. La creatividad tiene que ser absoluta, porque si no aplicas creatividad con las pocas cosas que tenés, se terminó todo ahí. Entonces, eh, eso es lo que me llama la atención de, de un juego de Mad Max: la posibilidad de que. Al ser un mundo tan escaso, con tan pocas cosas Que los jugadores pueden rebuscárselas como, como sea para hacer Para resolver los problemas que tengan Probablemente, digamos, o, o estén siendo perseguidos por alguna otra tribu O por algún cazador eh, hay, hay, hay como cosas ahí Por otro lado, esto también tiene, tiene el problema de... Eh, que va a haber mucho trabajo por parte del DM a la hora de describir de lo que hay para que ellos puedan usar esto tal vez se puede resolver con algunos consejos dentro del manual o con algún tipo de, de descripciones tal vez que, claro exacto, eh, al ser todo tan crafteable requieren un sistema de crafteo eh, entonces hay que darle la, la posibilidad a los jugadores de que ellos encuentren cosas, o tengan cosas o guarden cosas, o lo que sea y... yo soy muy vago haciendo <risa> todo esto, yo soy muy vago eh, marcando flechas y cosas por el estilo eh, entonces, digamos, llevar rastro de aquello, alambre o tornillos que tengan eh, tal vez medio, medio molesto pero, siento que es muy importante y... Eh, también es algo que a los jugadores les va a servir tener este sistema de crafteo o la posibilidad de... Eh, por ejemplo, en el juego de Mad Max lo resuelven bien simple. Eh, cuando vos estás por ahí, encontrarás partes. Esas partes sirven para cualquier cosa. Eh, esa es una buena manera de, de solucionarlo. Y creo que, creo que es lo, lo, lo que me parece interesante de, de esto Además, no sé qué tantos juegos hay que estén basados en el crafteo Porque eh, cuando me, me refiero a, a la creación de objetos o al mantenimiento de objetos Mi idea es que lo hagan durante los combates, por ejemplo es, es muy común ver en Mad Max que algo se esté prendiendo fuego en el auto en el que vos estás andando Y que alguien lo vaya a arreglar para hacer otra cosa Entonces el, el uso de herramientas, es sumamente útil en este juego entonces eh, como dijimos es un juego basado en la creación y reparación de objetos esto puede ser una buena base la idea tiene que ser eh, Que esto me va a ayudar a desarrollar lo que sigue Vamos a... Ahí está Bien A ver Antes de, de, de avanzar ¿Qué tipo de juego? Hay, hay, hay una Separación bien básica Entre los juegos de rol Que es narrativo o mecánico una cuestión de, los Powered by the Apocalypse tienden a ser juegos narrativos porque las mecánicas y las tiradas, etcétera, están más, más orientadas al contexto de lo que está pasando alrededor del personaje eh, que los números en sí por ejemplo, D&D no ese es ese el caso, vos tenés que yo, 17 armaduras, armadura, pegás un D6 más 2 eh, es difícil que se influencie el contexto, acá en, por ejemplo en Tenés los estados, eso, dormido, parecido, etc. Pero suele ser cosas directas que te afectan a vos y vos también tenés una posibilidad de tirar yo, arriba de 15 para con la tirada de salvación y no recibirlo. Pero en los juegos narrativos cambia un poco eso. Eh, es muy común que en los pobres de Apocalypse, vos mar marcas los estados de tu personaje y cuando los marcas todos, tu personaje sale de escena hasta que pueda volver porque tuvo un breakdown y no pudo manejar lo que está pasando y bueno entonces yo siento que es eh, que las dos son importantes la, la parte buena de la de la de la mecánica de los juegos mecánicos de los juegos de, de, de, con números específicos es que eh, ayuda a los jugadores esa seguridad que le da a los jugadores de que, cuando pase esto, estoy bien Y es algo realmente bueno eso eh, eh, eh, Saber, digamos, lo, lo bueno que eso es eso lo, lo Lo fijo que algo es Siento que es una estructura bien sólida como para que las personas se sientan seguras Tanto, tal vez que ahora teníamos los, los builds de personaje Cómo puede ser el mejor pícaro, etc Y eh, por otro lado la parte narrativa Tiene esto de que Está todo tan influenciado por el contexto del personaje Que eh, Depende mucho de cómo roleen los jugadores Que también está buenísimo, eso, eso está buenísimo Y creo que es lo que yo estaba pensando va más por acá, de, de, de que algo narrativo. Eh, por ejemplo, ahí estoy viendo lo de las partes mecánica, mecánicas. Ahí está. Eh, siento que eso es algo que vos deberías tener, ¿no? De, de, las partes. Vos sos un mecánico, alguna vez. Después vemos cómo se llama. Eh, vos vas a tener esta de... ¡Ay, estoy ahí Vas a tener tu habilidad mecánica eh, Que cuando vos quieras vas a poder tipo ponerte a, a hacer algo Ahora Cuando el contexto lo, lo genere También vas a tener que usar esa parte mecánica Entonces creo que se puede usar un poco de las dos No sé si, si es algo correcto eh, de Tirarme tanto a uno o al otro Y tampoco sé si, si es fácil llevarlo por el medio Pero vamos a ver qué onda Narrativo Y... Mecánico, bien, y ahora eh, el setting es Mad Max ellos llaman la de Wasteland, eh, las tierras así. Tierras muertas, tierras arias, no sé. Sigamos. Ahora sí. En, ahora este es el punto donde vamos a notar mecánicas locas. Porque.. ¿Qué, ¿Qué es lo que yo espero de este juego? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que me gustaría a mí que pase ahí? ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que espero que los jugadores hagan? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo pienso alguna cosa rara? La primera es la que les conté, que van a tener dos eh, listas de habilidades. Una arriba del auto y otra afuera del auto. Voy a leer un toque el chat, perdón, está distrayéndome mucho. A ver, podría subir, sufrir fatiga, parecido a la cordura de la llamada Tolo, y que cuando rompan su tumbral empiezan a sufrir. Me gusta, no, fatiga. Yo tenía notada una que era hambre o sed, porque son esas cosas que pasan. Eh, sigamos, Johnny. El tema es cómo gestionas conocimiento de crafteo. Todo el mundo puede craftear, reparar. Eh, gracias, nota. Eh, Crastea, reparar todo... Sí, eso es, eso es, eso es otra cosa eh, de, de cómo se hace eh, La habilidad de esta creativa de Crastear Que eso lo podemos separar después eh, Tal vez en clases de personaje o en estilos de personaje Después vemos cómo, cómo se hace parte. Eh... ¿Habrá una parte del proceso de esto donde ¿con todo termine? ¿confección manual? sí, espero que sí, espero que lleguemos al final de esto yo no, no pienso terminar este stream si no tengo un manual bien desarrollado, tal vez haya un stream donde yo esté escribiendo y le esté chat contando digamos por qué estoy haciendo esto, pero ahora quiero dar una buena base de los primeros pasos que son los más importantes entonces, fatiga incluye hambre, sed y cansancio no lo sé. No lo sé. A definir. Ya. Bien. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más, qué más, qué más? Eh, otra de las cosas que me gustaría a mí es... Eh, eh, posibilidad de eh, abanico de, de, de éxito serio. no sé cómo se llama eh. no hay un resultado no hay solo un resultado hay varios bien crasteo sistema de crasteo y si te va algo que eh... Eh, eso puede ser cordura, hambre, sed. Lo vamos a poner cordura ahí porque la gente se vuelve loca cuando no tiene sed. O esto no, como que porque Me no voy a perder. Ahí va, ahí está, está bien. Eh... Lo que iba a decir. Ah, algo que noté en, este, en, en el mundo este de este Mad Max es que todos hacen lo que hay que hacer Algunos son mejores en algunas cosas, por ejemplo Max es el, el guerrero del camino Maneja y dispara, pero también sabe reparar cosas eh, o, o resuelve esas situaciones de alguna manera pero por ejemplo, Nux es un excelente mecánico, o Chambacket, digamos, si jugaron el juego, que, pueden, que van a reparar el auto, pero también saben disparar pero en menor. en menor. con menor eficacia. Entonces, hacer algo estructurado de, de clases no me parece lo correcto. Entonces yo creo que va por otro lado. El, esto de, de cómo se van a. cómo van a ganar habilidades de los personajes. Cómo, cómo le voy a dar. Cómo un personaje se va a reconocer a sí mismo Por qué se va a reconocer así Qué es lo que le va a dar? En, en los juegos PBTA están los libretos Que son, son una gran idea Cada, cada juego tiene su estilo de libreto Y muchas veces son varios estilos en el mismo juego Pero quiero que la hoja sea la parte mecánica Quiero que la hoja tenga esto de que te ayude, que sea, que sea bien estructurada Entonces, no quiero clases quiero otra, cosa. quiero otra cosa Algo que me ayude, no sé qué Ya lo vamos a encontrar Bien ¿Qué otra mecánica loca puede haber? Eh... Otra cosa que intenté en su momento no era para este juego en sí, era para otro no, pues que ya, del de cual no tengo memoria, pero yo quería usar los D12 por, por, por la única razón de que se usa muy poco Tal vez basarlo en de 12 sea una estupidez <risas> Tal vez lo sea eh, Pero quiero usarlos A mi me gustaría usar Todos los dados Hay un sistema que usaba todos los dados De una manera diferente a D&D eh, Que lo vi en eh, El juego de rol de Firefly, que es una serie de fantasía eh, Perdón, de vaqueros en el espacio Que Lo que hacía era Vos tenías, por ejemplo, un D4 Con una habilidad, y cuando la mejorabas Tenías un D6, y después seguía un D8 Y así, así, así Eso hacía que vos Seas potencialmente mejor Cuando te salen bien las cosas Pero siempre, digamos, la base es el 1 Y eh, Eso me ha gustado Eso me parece un sistema interesante Ahora, volviendo a lo de leer los manuales hay muchos juegos que están saliendo ahora o que salieron en los últimos años que usan solo dados de 6 caras. No estoy seguro porque es la razón, pero una de las que, que yo considero que es sumamente válida es que es mucho más fácil conseguir dados de 6 caras que de 12, de 20, etc. Porque los de 12, de 20, etc. suelen ser caros, suelen ser dados que salen mucho más. Un dado de 6 caras tal vez lo consiste de un juego de mesa de cualquier otra cosa. Eh, y eso es algo que ayuda a entrar al juego. Solo tenés un. un dado dado seis cara que sacaste, qué sé yo, del loot del monopolio. O la general, exacto. Pero. A mí me gustan todos los dados. Eh... Tal vez usar el sistema de, Fly, de Firefly. Entonces. Ese, ese sistema estaba interesante porque vos podías tener Ponías que eras el mejor piloto de todos Y tenías un D20 eh, Y lo que hacía era que Tenías la posibilidad de sacar un, un 19 Que es algo absurdo para alguien que solo tira un D6 Entonces las maniobras que vos podías hacer con la nave Eran increíbles en comparación a la persona que tira un D6 o un D8 Ahora, tanto la persona que tira un D6 Como que tira un D8 Las dos pueden sacar un 1 o fallar y con su rango de habilidades. Ahora qué pasa. Cuando vos sacas un. tenés un D6 y sacas un 6. Vas a poder hacer una maniobra cool. Pero la persona que tiene un D20 y saca un 6, va a hacer tu misma maniobra sin esfuerzo. Eso estaba. Eso a mí me encantaba. Era. Eh, era algo que me pareció súper interesante. Nunca lo jugué el juego. Nunca lo jugué. La serie me encantó. Pero el juego nunca lo jugué Y. Lo que sí es que no sé qué, cuáles son los problemas de diseño detrás de este sistema así que voy a decir que no me importa ni lo voy a probar acá en este juego eh, cartas además de dados suena bien suena bien habría que ver eh, vamos a anotar cartas para qué cómo se usan por qué no Uno, uno de la, la idea inicial antes de llegar a Mad Max mi juego era eh, Era un juego de supervivencia también Pero la idea es que era en otro planeta Y el planeta era una cárcel Donde venía una civilización con una nave Y tiraba a los, los, los presos ahí Y se habían hecho su cultura eh, Tal vez eso sirva No lo sé Creación de personajes por puntos Después vemos dónde salen, después vemos cómo se calculan Después vemos si es realmente lo que queremos hacer No estoy del todo convencido con la creación de puntos eh, Pero por otro lado, cómo se haría, ¿no? Eh, suena suena medio, medio estúpido Lo que suelen hacer los sistemas como PTA Es que vos tenés, por ejemplo eh, Un número base en alguna parte de la hoja y tenés un más uno que le puedes dar alguna de las características o por ejemplo te dan cinco opciones de algo y solo puedes elegir dos que eso está bueno porque deja personalizar el personaje un montón eh, pero tampoco sé si me gusta esa parte siento que es muy difícil crear una hoja desde cero para un juego de by Apocalypse es, es realmente complicado porque las hojas esas son son, son extremadamente largas ah extremadamente, son largas, no, no es tipo anime son, la mitad menos eh, junto con la creación de los personajes viene algo interesante que es la progresión de los personajes cómo dan a la experiencia ¿Qué, qué es lo que le van a mejorar ¿Cómo? esto también hay que, hay que responderlo no lo voy a hacer hoy ya lo vamos a hacer Pero bueno, volviendo al, al punto de este stream Todo mi trabajo sobre este juego va a ser un stream Y lo voy a compartir con ustedes, y voy a leer el chat Y voy a prestar atención a todo lo que me, me ayuden Que la verdad, se lo agradezco un montón porque vengo avanzando re rápido Y espero que a ustedes les sea interesante también Díganme cualquier feedback que tengan, díganlo Entonces eh, Mecánicas locas, sigamos con esto de las mecánicas locas eh, Había... ¡Ah! es súper importante eh, pelea en autos pelea vehicular no sería Mad Max si podrías digamos estar en una persecución de 45 minutos a los tiros arriba de un camión entonces cómo se hace eh, no lo sé cómo se hace pero tiene que estar esa algo que necesitamos ahí eh, No me acuerdo, eh, no se me ocurre nada Si a ustedes se les ocurre otra cosa Lo vamos a ir viendo Dejamos las mecánicas locas Uy, ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? <risa> claro, la sección de combate montado, exacto Ya vamos a llegar Tenemos que sí o sí Dedicarnos dos o tres sesiones De este stream al combate montado Entonces tenemos mecánicas locas. Ya está bien. Lo que sigue, que no lo voy a hacer hoy, es el setting. Yo sé que anoté Mad Max. Acá es Mad Max de Western, Pero lo cierto es que <coughs> habría que desarrollarlo de alguna manera, ¿no? Es tipo... Eh, Decir un clima, eh, tener algún mapa, esas cosas así, ayudan muchísimo a generar el juego porque porque te van a dar ideas sobre cómo representar el setting como en, en, de manera mecánica por eso es importante escribir sobre el setting pero no lo voy a hacer hoy. creo que es mucho más fácil y, y, y algo que, que noté en los manuales que leí es que lo primero que aprendes es a crear el personaje porque, y esto es lo que sospecho yo, porque vos en el personaje vas a tener un primer vistazo al resto de las mecánicas del juego. Por ejemplo, en Day, Day cuando te vas creando un mago, de repente sabes que, si, si, si no sabes nada, empiezas a crear el personaje de, de, de mago, empiezas a lees que hay slot de hechizos, lees que se recuperan, no sabes nada de los hechizos, nunca viste ninguno, no hay ningún hechizo en Expresión de mago, pero sabes que los necesitas. Eh. Y así lo mismo con todas las otras cosas. Por ejemplo, cuando le decidís una armadura o una espada, ahí ya para una persona que no sabe nada, de repente se le carga que hay un sistema de combate. Tal vez no se dio cuenta en ese momento, pero si tiene una espada, probablemente la va a necesitar usar. Entonces, empezar por el personaje. Hoja del personaje. Sabemos que tiene dos listas de habilidades. Bien. Algo común a muchos muchos juegos son las características. Eh. Fuerza, destreza, etcétera. Ahí veo muchas cosas copadas para el tema de la persecución. Y bueno, en cuanto a la moneda, la moneda y la mercancía, todo eso, eh, es algo a tener en cuenta, lo voy a anotar acá, maniobras, maniobras de auto, y eh, moneda, en el mundo. Después vamos a llegar a eso, pero para llegar a la, a, a la moneda necesitamos un montón de cosas antes para mí el paso que sigue sí, ahora es Armar un boceto de la hoja de personaje Y es medio difícil, porque ahora hay que pensar qué es lo que necesitaríamos que el personaje tenga para funcionar eh, Por ejemplo, en Day Day, si vos no tenés Constitución, si no existe la, la característica de Constitución Todas las cosas que usa Constitución van a necesitar ir a otro lugar eh, entonces, Constitución está porque sostiene un montón de conceptos adicionales Sostiene la vida, sostiene la triazolación de Constitución Sostiene, eh, digamos, eh, muchas veces se lo relaciona con el tamaño o, o cuánto puede resistir el personaje, etc. Lo mismo para todas las otras habilidades Sostienen un montón de conceptos que están atados a un montón de otras reglas Entonces necesitamos crear nosotros el básico ¿Qué es lo que... Lo que el personaje tiene eh, Bien, esta es una pregunta de ver, El dormido Sin conocer mucho más allá de las pelis Como trama narrativa ¿Los personajes solo aspiran a supervivencia o hay otros objetivos? Lo cierto es que hay muchas cosas más Se pueden hacer un montón de cosas eh, Por ejemplo eh, La primer peli Es sobre venganza eh, le mataron a la familia y él quiere eh, vengarse no hay, no hay que sobrevivir a nada acá va, va. Te vas a ir a pelear con los malos Pero no se trata de este, de este mundo vacío Se trata de que el, el tipo está enojado y quiere vengarse La segunda película se trata sobre eh, eh, Una civilización que quiere escapar a un lugar mejor Entonces ahí tenés una, una historia de eh, ¿Cómo sería? De... De traición, intriga política eh, La tercera película Habla sobre eh, Varios est estados De la civilización Y un grupo que quiere encontrar algo mejor Entonces también ahí tenés Un poco de intriga política, un poco de desarrollo social Y la última película Sigue sobre la eh, Supervivencia absoluta Es, es un es Una escena de combate Relave hay, hay muchas cosas así y esto es re importante, porque cuando vos creas un juego de rol el, el setting te tiene que ayudar a contar cualquier historia posible Que las personas quieran jugar Entonces eh, Vos tenés que elegir algo que sea potencialmente grande Que tenga muchas cosas Que, que, que vos mires para arriba y no veas el techo Esa, esa es la idea detrás del setting Esa, esa es la idea detrás de este.. De, de los manuales de aventura de ID, por ejemplo Ravnica o cosas por el estilo Que te da una buena base Tipo, esta es la ciudad Y después vos dale para donde quieras eh, Pero bueno, espero haber respondido Entonces, volviendo a la Acá Características una de las características que, que había notado yo en la cual me sentí muy bien porque siento que es bien básico en el mundo es eh, la violencia En un mundo tan hostil, donde las cosas son tan extremas a veces la capacidad para ejercer, para ser violento, para, para no, no, da, no hacer daño nada, simplemente violencia en general, así de resumido todo, es algo sumamente útil. Lo vemos en muchos personajes, lo, lo, lo, sobre todo digamos los que son más brutales tienden a, a estar más, en, en, eh, más cómodos en una situación de... Pelea o de tiroteos, etc. Entonces, la capacidad para la violencia es. Yo creo que es suma. Ahora, necesito más características. Eh, y es medio difícil crearla porque tengo, como dije, son los conceptos iniciales. ¿Qué es lo que va a sostener? Exacto, a la John Wick. ¿Qué, ¿Qué es lo que va a sostener esto? Entonces, ¿por qué yo considero que la violencia es buena? Más allá del tema narrativo, ¿en qué me va a ayudar a mí mecánicamente que existe esa característica? ¿Qué, ¿Qué va a hacer? Para mí está relacionada con el combate. Para mí está eh, relacionada con incluso las relaciones sociales. Tipo, eh, intentar intimidar a alguien. Eh, ¿Qué más me puede ayudar en la vez? Intentar, digamos, romper cosas. Eh, ¿Qué otra cosa se puede hacer? Bueno, <risa> va por ahí. Eh, para mí, la violencia va a sostener eh, esos conceptos, digamos. Eh, lo que sería combate cuerpo a cuerpo, combate eh, a arriba del auto, si, si hay eh, eh, intimidaciones y cosas por el estilo. Ahora, necesito eh, otras características, o son otros conceptos básicos que me van a sostener otra cosa. Sid sí, dice: armar un sistema tipo de 20, o sea, tener características opuestas. La idea es que no sea de 20, la idea es que eh, no. salirnos de lo que es la idea y hacer otra cosa diferente. Eh, pero las características son algo común a todos los juegos, eh, o, o a muchos, a muchos juegos. De alguna manera encontraron este punto común, que es lo que explicamos recién, que es un concepto bien, bien básico que va a sostener otros de manera mecánica. Recién dijeron eh, voluntad, mente fría, creo que es, creo que es eso, de, de eso se trata Voluntad que, que tanto se va a bancar el personaje, todo lo horrible que le está pasando Y va a seguir adelante Ahora, eso me parece clave Porque si no tuviera, si por ejemplo Max no tuviera la voluntad que tiene No hubiera llegado a la cuarta película, ni a palos Si Furiosa no lo hubiera tenido, no hubiera sobrevivido a la película Y así es y así, así. Eh, entonces, de manera mecánica, ¿qué es lo que me va a sostener la voluntad? ¿Qué es lo que va a estar basado en...? Eh, yo imagino situaciones de tensión en, en las cuales el personaje eh, esté, digamos, resistiendo lo peor de lo peor alrededor eh, O que sea algo de puntos, estaba pensando también algo así, en los que digamos, vos podés usar tu voluntad para... Eh, Hacer algo diferente eh, eh, o, o, o digamos, escarbás vos en lo profundo como todo está mal Para decir, no, yo no quiero que sean las cosas así Y vas y rompes todo eh, de, Algo así eh, También digamos, para sostener alguna... Eh, por ejemplo, digamos, eh, cuando está todo mal y mantenerse calmo, y mantenerse concentrado, mantenerse frío. Eh, me parece útil, digamos, para la voluntad. Habrá que buscar también algo que. Eh... Bien, ahí tenemos dos. Bastante opuestos, ¿no? Eh, Habría que pensar tal vez un poco más en los personajes de Mad Max, los que están ahí. General alrededor eh. también, claro, una característica social estaría bueno Serenidad tiro, tiro a área, me gustó. Se me acaba de ocurrir un sistema re, acá va a una idea re loca. Lo no, voy a anotar antes que me, me olvide. Y ahora les cuento. Bien. Ahora, por como yo venía imaginando las características que iban a ser números fijos, de, de, de, de lo que sea, cantidad de dados, puntos, lo que sea. Que iban a representar algo y se iban a usar para otras cosas. Ahora, se me ocurrió algo súper extraño. Que tal vez sea muy estúpido o muy complejo de usar. Es, ¿qué pasa si todas las características son eh, por puntos? Pero no me refiero a 5, 6, 7, 8. No, a que tenés una barrita y las acciones que vos haces te van consumiendo esa barrita. Y se recarga, que sé yo, cuando descansas, cuando... Eh, cuando comes y cosas por el estilo Entonces eh, Vos vas usando de esta tipo maná para cada cosa Y después por ahí tenés otras acciones que te las recuperen O, o tenés alguna forma de recuperar uno o dos puntos Y cosas por el estilo Puede ser un sistema extraño eh, Porque... ¿Qué es lo que va a hacer algo así? Por ejemplo tenés que yo eh, Va a estar 5 en violencia, ¿sí? Por decir algo. 5 eh, en violencia. Y, y vas peleando. Y vos sabes que bueno una acción te cuesta 1 en violencia. Y es que se yo, una piña. Pero por ahí. Eh, qué sé yo, agarrar a otra persona te cuesta 3. Y el jugador va a tener que ir eh, evaluando cómo, cómo usar sus puntos. Suena, suena que está interesante. ¿Sabes qué? Lo voy a notar. Lo voy a notar acá y vamos a ver qué pasa. Esto se puede borrar en cualquier momento. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Claro, la idea es eso, que. Eh, si bien las acciones te consumen y te recargan perdón, te consumen Por ahí te recargan otras ponerle que a, eh, tu acción de agarrar al otro eh, si, si vos tenés éxito Te recarga voluntad Porque te sentís más seguro Porque lo tenés a tu enemigo quieto eh, Y cosas así eh, no sé. eh, eh. Gran parte de los primeros pasos de crear un juego de rol Y tal vez todos los otros futuros es ideas hasta que algo suene bien eh... sí tal cual eso es verdad eso es verdad habría que ver digamos qué estilo de personaje gana cuántos puntos y, y así eh, pero dentro de las mecánicas locas es, creo que se puede hacer y eh, no sé si vi un juego así no sé si conocí un sistema de este estilo, así que vamos a ir por ahí hasta donde lleguemos. Después vemos cómo terminamos. Eh, pero bueno, igual gracias por todas las ideas, Les suena bien. A ver, no, no quiero perderme mucho el chat. Ah, esto de probar las que me acabo de acordar. Lo, el último stream de, de esta este serie es probar este juego No sé cuándo va a ser Va a ser en el futuro Pero el último stream va a ser este Bien, sigamos con las características eh, Tenemos violencia Que sabemos que nos va a servir para representar Cómo nuestro personaje le responde al mundo a su alrededor eh, con, con su enojo La voluntad es como... Esto sospecho, ¿no? Esto deberíamos anotarlo, de hecho Vamos, súper importante, cuando tenés definido un concepto y su razón lo escribís porque te sirve para después Enojo. Y, y la razón por la cual ustedes lo ven en los juegos y si lo leen en los manuales tipo, la fuerza es las capacidades que tu personaje tiene de levantar cosas o infligir daño, etc. Están porque sirven para que el diseñador visualice digamos, su juego y ayuda a la gente que no tiene idea. O que nunca leyó un libro de error Ah, algo que yo había tenido en su momento en Mad Max eran los dados de Furia. Yo no me acuerdo qué eran, no me acuerdo la regla de la Oscar. Pero, eh, estaban los dados de furia Lo voy a anotar Dados de furia No sé qué son Pero suena en full. Bueno, No me voy a mentir en mi documento eh. Entonces Enojo la furia Capacidad Para Long. Bueno ahí está bien, yeah. la calma, eh, la mente fría, vamos a por ahí, yeah. tenemos dos características no importa que hoy hagamos 5, 6, 2, 4 características No importa, si en el futuro necesitamos más, se agregan más Y si necesitamos, y si hay, necesitamos menos, se borran Voy eh. a <ríe> retornar esa claro eh. Necesito otra característica, que me ayude el juego ¿Qué va a hacer? Necesitamos, lo que sí se lo leí por el chat y un par de veces, es eh, ingenio, claro, algo que sostenga todo el crasteo. Pero creo que es una palabra. Es ingenio. Es ingenio. Pero creo que es otro, otra palabra. Yo creo que va por acá. Aunque tal vez suena demasiado. Eh, perdón, no suena tan acorde a el juego. ¿Por qué? ¿Por qué para mí va por la creatividad? Porque es medio espontáneo todo acá Es muy... Lo... Claro, exacto, es atarlo con alambre es, es solucionar el problema en el instante con lo que hay Con todas las limitaciones que tenemos ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo, cómo voy a hacer que el camión siga en su rumbo? Eh... Y creo que eso es mucho... Está, está, está muy desarrollado en la creatividad ¿Qué va a hacer este personaje? Suerte que te, que, Lo que sea que tengas Tenés una llave francesa y dos tornillos Tenés que arreglar un motor Y hay que hacerlo Vamos a ver qué tenemos eh, Ingenio, creatividad va por ahí Hasta lo con alambre que sea la... La... Ok, me gusta Uh, a ver, tengo una idea extraña con esto de las barritas y los dados. Lo voy a anotar. Ahora espérame que lo anote. De nuevo. No sé si va a ser así. Pero por ejemplo. Tenés 5 puntos en. Eh, voluntad. Y tenés que. vamos eh, a decir violencia que es más fácil por ejemplo. Tenés que darle una piña a tu enemigo. Y, y tenés. La piña sola consume un punto. Entonces, ¿qué pasa si por cada punto tiras más dados? En vez de, digamos, de que solo sea un polo en la tirada, sino que sean más dados. Ahora, no sé, no lo sé porque no sé cómo el sistema de combate, no sé cómo hacer nada, pero puede ser útil para usar el sistema este de las barritas. Algo así, como un vampiro, pero por ejemplo la diferencia es que vampiro si vos tenés fuerza 3 y pelea 3 Vas a tirar 6 dados siempre que uses fuerza más pelea Ahora, en este caso vos tendrías, si tuvieras 6 Tenés que gastar, por ejemplo, 2 dados, 2 puntos Y la próxima acción, tenés 4 puntos más Y si volvés a gastar 2 dados, la próxima te quedan 2 Y si, a, y si gastás esos 2, te quedan 0 Te quedaste sin violencia para esta pelea Y tenés que buscar la manera de resolverla de otra manera o, o digamos eh, eh, recuperarlo por otro lado de, de eso, eso es lo que yo más o menos estoy viendo atalo con el arma atalo con el me encanta pero siento que es como, como muchas palabras pero vamos a dejarlo ahí creatividad, mecánica eh, preparación resolución de problemas suena bien bueno yo creo que con una característica más podemos habría que necesitamos una característica que represente eh, el Bueno, eso puede ser la violencia, ¿no? Ahora, mi, mi, mi problema con la destreza es que Me gustaría que eso sea algo más narrativo Es decir eh, Que si tu personaje está haciendo algo ágil Por decir algo eh, Para... Yo quiero saber para qué. Cuál es el, qué es lo, ¿Por qué quiere hacerlo? Quiere hacer algo ágil para pegarle mejor a un enemigo que use violencia, que no use la característica de destreza, que lo haga con violencia. Eh, si está tratando de, de, de hacer algo con destreza, con, con tipo motricidad fina, algo muy finito como abrir una cerradura que yo, que lo use con voluntad, para, para mantenerse concentrado ahí. Eh, eh, a eso me refiero. Eh. Inventiva, inventiva hey, me gusta. Vamos a dejarlo atando con el hambre por ahora. Vamos a dejarlo atando con el hambre. Igual inventiva, está todo el chat ahí, está todo, todo la... por todos lados. Eh... A ah, ah, eso, me, re... eso me, me gusta con las características de Emos. Que es que tu personaje tenga estos caminos para resolver sus, sus ideas. Pregunta para lo que quieres esquivar. No el, el, el, no voy a meter el sistema de combate hoy Es algo que va a ser en el futuro Estamos acá sembrando las primeras Las primeras mías del combate, pero El sistema de combate es algo que va a tomar Varias, varios streams seguro eh, Otra característica, quiero que haya cuatro No sé por qué, pero quiero que haya cuatro eh, Entonces acá tenemos Violencia, voluntad, creatividad Y ¿Qué es lo que eh, en Mad Max Hay algo Que tienen los personajes Que es lo que Lo que todos tienen Lo, que, lo, lo más característico Discurso, no habla nadie Bueno, Max no habla Pero esto sí Claro, algo con lo social sí eh, eh. ¿Puede ser radio social? Eh, ¿Pasión? Puede ser pasión eh. La salud y el estado físico ya vamos a llegar ahí Ya vamos a llegar a eso No se preocupen eh. tiene que ser algo que ayude a los personajes a expresarse. De eso se trata. ¿Cómo se va a expresar? Sabemos, ya se puede expresar con violencia, con voluntad, con creatividad. ¿Y qué otra manera podría expresarse el personaje? ¿Qué, qué, qué es la, el otro, la otra vía que le, que le queremos dar? ¿Qué es lo que... Eh, pasión. Pasión. Pasión lo vi repetido repetí varias veces, pero... Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué va a sostener la, el, el, a nivel mecánica? ¿Qué es lo que va a sostener en... Uy, ¿Qué es lo que va a sostener en el juego? ¿Qué es lo que va a decir esto se hizo con pasión? Eh, ¿Para qué? Está hablando acá la producción okay. Todo bien ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué el personaje va a expresar pasión? ¿Qué es lo que le va a...? ¿Cómo le va a ayudar en el juego? ¿Qué habilidades...? Eh... Está claro... Eh... Sociales... No, está, vamos a ir por Sociales, ¿De Manipulación, Elocuencia... Lo voy a resolver en Sociales Después vemos... Sociales... Eh... Organización porque no tal vez hay que organizar algún tipo de convoy o algo por el estilo eh... organización hay que, hay que demostrar que uno, uno es mejor a veces hay que demostrar que uno es mejor Bien eh, Claro, eh, pasión También puede ser empatía, empatía. Diplomación Y cosas así Bueno Hasta acá vamos a llegar hoy No se, no se olviden Que mañana tenemos eh, A Nuren Y el viernes, vampiros. Espero, espero realmente que les haya gustado el stream de hoy. Es, eh, es, es realmente un gusto poder hacerlo con ustedes, hay muchas buenas ideas acá, hay mucha gente ahí compartiendo y aportando todo. Quiero que esto se, se cree como un documento y funcione, así que... Eh, Estén, estén atentos, también quiero agradecer a Bachi por el overlay que están viendo espero que les guste porque estuvo trabajando un montón a mí me encantó cómo quedó eh, es un estilo re diferente a lo que estábamos usando y tiene un montón de violeta eh... y nada, realmente eh, gracias por ayudarme esto está recopado me... que, estén, que estén tirando tantas cosas me, me baja mucho los nervios para el carnaval vamos a estar con Lordi el 28 dando unas pequeñas charlas sobre cómo darle dramatismo a los juegos de rol Esperamos también que les guste y que participen Así que bueno, con esto voy a dejarlos con el outro Mañana tenemos a Nurem, nos van a poder encontrar y el viernes tenemos vampiros, así que genial Y eh, gracias, gracias por ayudarme a, a no estar tan nerviosa. Y ahora los voy a dejar con el outro y vamos a ver a quién le podemos hacer reír así ustedes siguen viendo el rol Chao